Volvamos de todas formas a la partida porque Spassky no jugó la variante de los cuatro peones... ...y se atuvo a lo que bueno pues se ha venido llamando la, la variante moderna de la alequina. El blanco no, no se sobreexpande, no ocupa el centro de forma masiva o megalomaníaca... ...según el según punto de vista de las negras, sino que con caballo F3 pues apoya su ya potente centro... Y no trata de, de conseguir más ventaja de espacio, sino que comienza a desarrollar las, las, las piezas. Ahora, la jugada habitual de las negras era alfil g4, pero eh, Fischer decide utilizar una por entonces menos habitual variante, pero quizá con, con mayor veneno. Eh, Fischer juega g6 tratando de fianchetar el alfil. Y desde ahí el alfil de casillas negras eh, minar o, o, o disparar desde el flanco contra el centro de peones que, que, que está también en casilla negra y puesto en cuestión y va a ser puesto en cuestión por el resto de las piezas. Boris Spassky juega la variante más dura contra, contra el fianchetto alfil g6 eh, cuestionando al centralizado caballo, caballo negro que naturalmente ha de retirarse atacando al alfil y el alfil se establece en una diagonal que en principio pues, es prácticamente la mejor para él la diagonal A2-G8 y que puede eh, causar importantes quebraderos de cabeza a las negras. Fischer continúa con su plan, fiancheta el alfil y aquí Boris Spassky eh, realiza una jugada que probablemente de todas las que tiene a su disposición es la más humilde: es caballo b de 2 Se acusó a Spassky de no estar, de no haber preparado debidamente este match. La verdad es que en esta partida no se puede acusar a Spassky de no de no haber preparado unas líneas concretas contra, contra la defensa de Alekhine, porque lo cierto es que Fischer bueno, creo que había jugado en su vida cinco veces la, la defensa Alequine, eh, en partidas serias, quiero decir. <tose> y, y bueno, y no era desde luego un invitado esperado para este campeonato del mundo. Aquí las blancas tienen alternativas mucho más duras, como por ejemplo, esta línea que ya se jugó en, en, en, en, por Quieres, eh, y que en principio bueno, pues otorga a las blancas una leve, una leve ventaja. En la actualidad, la línea, que, la línea que, más, que más se juega, o la más frecuente en los torneos, y también quizá la más dura, es caballo G5, amenazando directamente al peón de F7 y aprovechando que en Roque es imposible porque tras E6 las negras están en profundísimos problemas. No pueden capturar este peón porque si lo capturan seguirá alfil e6, jaque. Y ahora si, si alfil por e6, caballo por e6, hay una horquilla a la, a la dama y a la torre y el blanco ganará calidad, pero es que además si después de alfil e6 el, el negro decide returar su rey a h8 para evitar esa horquilla, pues seguirá en f7, caballo f7 y eh, nuevamente horquilla a toda la familia, con lo cual a la familia real, con lo cual, pues eh, torre por caballo es obligado y nuevamente las blancas volverán a, a ganar una, una calidad. Por lo tanto, a caballo g5 no se puede enrocar hay que jugar alguna otra cosa que cierre la diagonal de este potentísimo alfil, como por ejemplo D5, pero claro, ya con D5 el, el centro negro pierde dinamismo, se afloja la presión que las negras tenían sobre los peones negros y, y, y sobre los peones blancos que ocupan el centro, y por ejemplo tras F4 eh, las blancas tienen una sólida posición enrocarán y tendrán ventaja de espacio en el flanco de rey y siempre buenas chances de ataque mientras que rupturas como c5 por parte de las negras pues son muchísimo más complicadas que, que en la defensa que en la defensa francesa y van a tener que bueno pues que jugar con una cautela muy especial es verdad es verdad que eh, eh, también se ha probado en lugar, de, en lugar de D5 pues en, en tiempos más recientes se han probado jugadas como, como E6 pero tras, F4, pero tras peón 4 Rey, fil tras F4 la valoración de la posición no debe cambiar mucho las, las blancas tienen una, una fuerte preponderancia de espacio en el flanco de rey tienen una cuña de peones que les otorga una presencia central muy importante y en general la estadística suele favorecer a las, a las blancas en este tipo de posiciones, que, aunque hay auténticos super especialistas con negras, en tratar esta posición y que además la, la juegan muy, muy reiteradamente. No obstante, eh, pues Spassky no optó por Caballo G5, ni por Enroque, ni por Dama E2, sino que realizó la más que modesta. Jugada a caballo dama 2 dama que, en principio, mucho no parece que va a ofrecer al bando blanco. Bobby Fischer frente a caballo dama 2 dama bueno, pues continuó con su plan, enrocó. Y ahora las blancas vuelven a hacer otra jugada quizá, quizá tímida. Dama-dos-rey era una jugada que estaba perfectamente en orden... Pero eh, Spassky quiere evitar la, la salida del alfil hasta G4, que clavaría el caballo, que es una pieza pues, importante en la defensa del centro blanco, y se precave de ella con, con H3. A H3 Fischer ya responde de una forma muy concreta, y responde con A5. Esta jugada aparentemente no tiene más intención que amenazar la captura del alfil blanco. Se está amenazando a 4 y después de A4, ¿dónde irá el alfil? No puede ir a C4, ni a D5, ni a E6. Por tanto, en esta jugada las blancas deben hacer espacio, deben hacer sitio para que su alfil pueda retirarse. Lo que se va de la mano es C3, pero bueno, es evidente que es una jugada que no puede prometerle demasiada ventaja en la apertura a las blancas aunque después de la forma en que han jugado quizá no debieran las blancas andar buscando ya ventaja en la apertura. C3, bueno, pues se va, se va de, de las manos. También eh, es una jugada posible a 3. A 3 hace sitio al alfil y recuerdo que en aquel Dominical del ABC que yo leía, pues eh, Román Torán recomendaba esta jugada, diciendo que, bueno, pues que, que, que, que también hacía sitio al alfil. Y no dejaba el peón, como luego veremos, de torre de dama de las, de las blancas expuesto en a4. Lo que pasa es que, bueno, sí, efectivamente, eh, esta, esta jugada no deja expuesto este peón. Pero lo cierto es que, por ejemplo, tras a4, tras peón 5 torre, alfil 2 torre... La torre de las negras en cualquier momento puede entrar en juego por la casilla A5, ejerciendo una presión suplementaria sobre el peón blanco de, de A5. No sé si eso es lo que pensó Spassky, pero lo cierto es que a A5 Spassky respondió con A4. Y, y esta jugada, por increíble que parezca eh, este peón, pues desde aquí está ya prácticamente perdido y contra este peón se van a dirigir las próximas jugadas de las negras. Se cambian peones en el centro y ahora pues uno esperaría caballo c6 aumentando la presión, etc. pero Fischer juega caballo tres torre, caballo a6. Los caballos, las piezas en ajedrez y sobre todo durante la apertura deben desarrollarse hacia el centro y deben buscar buenas ubicaciones en el centro. Sacar un caballo hacia, hacia los laterales es lo que solemos de lo que bueno pues cuando alguien empieza a jugar solemos decirle no saquen los caballos por los rincones un caballo pues en un rincón apenas si domina pues cuatro casillas mientras que por ejemplo en c6 dominaría hasta ocho pero es evidente que Fischer no ha buscado este puesto para el caballo el caballo está aquí meramente de paso el caballo va camino de la casilla c5 una casilla desde la que ejercerá presión sobre el peón de torre de dama de las blancas, bueno, también amenazará con capturar al importante alfil de, dama, alfil de rey blanco y es una casilla realmente buena, está controlando importantísimas eh, casillas eh, vitales. Por tanto, no es que Fischer quiera desarrollar su caballo por el lateral del tablero, sino que es simplemente el camino que ha elegido para llevarlo a su posición a su posición óptima. Y ahora, después de esta jugada, el blanco prácticamente no tiene forma de evitar que este peón se pierda, como veremos. Blanco en roca, caballo hace c5, la dama a dos rey, preparando la conexión de las torres y en su momento el, bueno pues la salida de, de este alfil que, que ha quedado atrapado tras el caballo. Y ahora las negras, Dama de 8. No es una casilla que resulte muy atractiva para la dama, pero lo cierto es que con dama de 8 y alfil de 7, si procede, este peón ha caído. Y jugar con negras y en la jugada 12 estar a punto de capturar un peón adversario, pues, pues resulta, resulta verdaderamente interesante para las, para las negras. ¿Qué van a hacer las blancas contra eso? Pues, pues, ya que van a perder el peón, lo único que pueden buscar es un juego activo, tratar de compensar con elementos dinámicos, pues, la pérdida la pérdida material que van a sufrir, y para ello juegan caballo 4, centralizan sus piezas, dejan salida al alfil, tratarán de ubicar sus torres en las columnas centrales y, sobre todo, aprovechar la preponderancia que en el flanco de rey les otorga el peón de E5 y tratar de construir en torno a él una cuña que les dé eh, pues, ciertas chances de ataque. Fischer captura el peón y eh, Boris Spassky continúa tratando de aumentar la, la actividad de sus piezas. Fischer ahora vuelve con su caballo hacia el centro. El caballo aquí estaba relativamente inestable, estaba atacado por la torre. Quizá hubiera otras otras jugadas eh, más activas, pero la, la jugada es realmente razonable. Su caballo vuelve para incorporarse a, a otros sectores del tablero que puedan necesitar de su concurso, al tiempo que lo, lo, lo quita del, del ataque de la torre. Y ahora Fischer, pues ahora Spassky eh, realiza una jugada, bueno, porque pues yo recuerdo también es curioso cómo puede uno recordar cosas que leyó hace 40 años. Que recuerdo también que, que Román Torán criticaba, porque Spassky juega al fil de 2, atacando el peón de A4 y este peón de A5, y este peón avanza hasta A4. Y la verdad es que en A4, pues, es que está mejor que, que en A5. Provocar este avance, pues, no parece que tenga mucho sentido, aunque desde luego si lo ha hecho un campeón del mundo como Spassky... Indudablemente detrás tendría algún sentido. Quizá especulaba con la posibilidad de jugar su, su alfil hacia casillas como hacia casillas como, como B4. Eh, pero la realidad es que en partida acabó jugando alfil G5. Y claro, eh, un momento no se preguntaba... vale ¿Y, y si, y si el, al final el alfil va a ir a G5? ¿Por qué no lo llevamos a G5 en directo? Eh, bien. Es, una, es algo que quizá solo Spassky pues, nos pueda responder. La realidad es que Spassky prefirió alfil de 2 y tras a4 jugó alfil g5. Las negras interrogaron al alfil sobre sus intenciones para que defina en qué diagonal va a quedarse. Si en la diagonal h4 d8 o si en la diagonal c1 h6. Spassky lo mantiene en la h4d8 tratando de generar algún tipo de amenaza o ataque sobre el rey sobre el rey negro que es en principio pues lo que está buscando y Fischer pues concluye o trata de concluir el desarrollo de sus piezas desarrollando el alfil, luego mover a la dama para conectar las torres, desarrollando el alfil a una casilla pues aparentemente buena, tenía otras posibilidades como llevarlo a pues a, a d7 intentando desarrollarlo por b5, pero bueno, eh, Bobby Fischer eligió alfil f5 y no parece que haya nada que criticar en una jugada desesperada.